necesitamos para que entre agua en nuestros reservorios, eh, que nos llueva 100 milímetros ah. o más todos juntos. No podés pedir tanto pero así como viene la cosa. ¿no? El otro día llovió 70 y hacíamos eh. fuerza para que siga lloviendo y no, no, no, no, no hubo caso. Y, pero ni se notó, Cristian. Ni no? se notó, no. ni se notó. Nosotros, es, como te digo, necesitamos entre 100 y 150 milímetros todos juntos para que nuestros reservorios se carguen. Si no, es muy difícil, si no, es muy difícil, y venimos con una sequía terrible, venimos con una sequía terrible que nos viene afeitando sobremanera. Eh, toda el agua que, que estamos liberando es agua de ósmosis, haciendo malabares, eh, tratando de disimular la situación. Creo que hemos pasado <risa> prácticamente el verano de una forma, yo, yo digo impecable, pero bueno, seguramente hay muchas quejas por ahí. Eh, pero nosotros hemos hecho unos esfuerzos que la gente ni se entera, terribles, para que cuando abran la canita salga... Claro, agua. porque esto, esto disculpame Moni, ¿no? Sí. Para que la gente entienda, a, a ustedes tienen que ir más abajo, el agua se pone más complicada, más dura, y tienen que invertir mucho más en membrana y todo eso, ¿no? Porque es lo que ustedes están potabilizando. Tal cual, tal cual, tal cual. Nosotros cuando hay agua en las represas eh, eso nos aporta hasta un 20% de todo el caudal que se libera uh -huh. a la población eh, pero cuando no hay eh, es toda agua que tenemos que buscar abajo y poner toda la maquinaria en funcionamiento con lo que eso implica eh, más gastos de todo tipo y como bien decís vos eh, hay que procesarla, al agua hay que procesarla hay que depurarla eh, membrana, osmosis y, y mucha plata en energía, sobre todo. Mucha plata en energía. Ah, estábamos hablando de eso hasta recién, Cristian. Yo no quiero ni pensar lo que. Me, me, ¿Cuánto están pagando? ¿Más de, de.? ¿Cuántos millones de pesos deben estar pagando ustedes ahí? Tira un número, tira un número. No, no llegamos. A mí tantos ceros me preocupa. Yo tantos ceros a no ver, sé ni, ni mencionarlo. 3 millones de creo. pesos. Mirá, las, las facturas eh, de energía eh, de la cooperativa están alrededor de los 7 millones, 7 millones y medio. ¿Te quedaste no corto, recontra mensuales corto. Mensuales, esto fue a partir de una escala tarifaria que fue subiendo desde marzo del año pasado. Y bueno... En algún momento, Cristian, yo te voy a ir cortando porque quiero ir, que quiero ir sabiendo dónde estamos parados. En algún momento te vi en Tacural, me acuerdo, uh -huh. que fue la Ministra Frana, que fuiste a hacerle un reclamo, a plantearle un reclamo justo de la cooperativa por lo que pagaban en ese momento, no sé si cambiaron o no a, al día de hoy, el costo para la cooperativa de agua, en lo que paga el, el kilowatt hora, digamos, ¿no? el costo de la energía. Bueno, está bueno que te hayas acordado de eso, porque la verdad que... Hace 13 años que estoy en la cooperativa y hace 13 años que hago gestiones por el tema de energía, eh, sobre todo por los valores de energía. Uh -huh. Sí, también por las cuestiones técnicas, obviamente, pero por los valores de la energía. Y la verdad que tengo que decir, me tengo que sacar el sombrero, la ministra Frana nos ha escuchado. Como antes no nos escuchaba nadie... Eh, y te digo que hemos ido a la Secretaría de Energía Hemos golpeado puertas Hemos hablado con Con quien se te ocurra Tuvimos a la EPE sesionando En nuestras instalaciones Que nos habían dado una mano grande en su momento por eh, algunas cuestiones técnicas Pero a nivel de tarifa no habíamos conseguido nunca nada Bueno, la Ministra Farana Se sensibilizó con nuestras cuestiones Sumado a esto yo tuve una participación muy activa en la audiencia pública de la EPE, uh -huh. donde me puse el, el celular acá así, de una forma como recriminando. Y bueno, y tuve que ser duro en mi discurso, en mi alocución, porque hablé como cinco minutos... Y se ve que le llegó a todos, le llegó a la ministra, le llegó al presidente de la EPE, le llegó al secretario de Aguas, o sea, le llegó a todos los actores políticos y, y hoy, integrando la Federación de Cooperativas de Agua Potable, como la integro, como la integra la cooperativa, eh, fuimos a hacer gestiones y gracias a esa participación, me lo dijeron ellos, eh, hemos, conseguido, hemos conseguido que nos miren, que nos den una mano y a su vez hemos conseguido que la EPE eh, incluya en el cuadro tarifario a todas las cooperativas de agua potable. Esto es un logro importantísimo. ...que lo hemos hecho como federación... ...pero a partir de mi participación... Eh, ...en la audiencia pública... Y, ...y bueno... ...y va a salir esto... ...estimo yo para el mes de abril... ...una tarifa... ...no digo que va a ser... Eh, ...nada... ...pero va a ser superadora o va a ser mejoradora... ...de la situación actual... Eh, ...en la cual... Eh, ...entiendo que vamos a pagar algo menos... Eh, y, ...y eso está bueno... Y la verdad que yo agradezco al gobierno de la provincia de Santa Fe, agradezco a la ministra Silvina Frana, agradezco al presidente de la EPE, Mauricio Causi... agradezco a la secretaria de Cooperativas, Gisela Will. Eh, esta es una mujer impresionante. Ella vino en persona a las Unchales a ver los problemas que había con la energía. Una cosa inédita, porque no nunca nadie nos te da bola. Uh -huh. Nunca nadie te da bola, lo tengo que decir de esta forma. Y esta mujer vino hasta Sunchales, se interiorizó del tema y, y ella nos defendió y nos dio una mano grandísima. Así que, en ese sentido, eh, lo que salga ahora, eh, en abril, estimo yo, y lo que salga de acá en adelante, eh, eh, por todas las gestiones que hacemos como federación, eh, bienvenido sea. Absolutamente, la verdad es que está bueno contarlo, desconocíamos que se había hecho, se había avanzado en algo, viste que siempre las malas noticias son las que corren mucho más rápido, es más fácil criticar, es más fácil eh, apedrear, como quien dice, pero cuando pasan estas cosas, que se llega a una buena resolución, también está bueno contarlo, Cristian, porque es el trabajo de muchos, es eh, es el reclamo de muchos, y lo cierto es que el agua es esencial para todos hay que buscarle la vuelta, hay que encontrar. Ahora se viene un próximo aumento en los, en, en, el próximo mes, hay que actualizarlo como se tiene que actualizar absolutamente todo y esta es una realidad que nos va a tocar a todos los uncharenses. Sí, tal cual, tal cual, oh, bien lo decís. Acá a veces se trabaja y se trabaja en silencio, o se trabaja en una forma en la cual no se muestra mucho lo que se hace, pero siempre hay gente trabajando, siempre hay gente haciendo uh -huh. cosas y buscando mejorar, buscando bajar números. Y es muy difícil. O sea, en este país, en este bendito país, eh, los costos siempre están por arriba. Sí. Vos sabés que el dólar sigue subiendo, que la inflación sigue siendo de un 6%, un 6 mensual. Entonces, para nosotros es muy difícil mantener el servicio en las condiciones estándares de calidad y cantidad. Entonces, se hacen muchos esfuerzos. Por más que mucho te pega, por el valor. Pero sí, hemos eh, conseguido un aumento uh -huh. en la municipalidad eh, a través del trabajo del Consejo. También agradezco al Consejo por la forma en que, en que han tratado, con la seriedad que lo han tratado y la profesionalidad con lo que lo han tratado. Eh, y Esto ya fue al ente regulador, también fue aprobado. El aumento que sale para este mes eh, de, con la factura que vence en, en marzo es de un 29%, eh, te digo, para, por ejemplo, para que tengan una idea, la persona que consumía 2 metros cúbicos, pagaba 826 pesos, va a pasar a pagar 1.034, Bien. con este primer aumento. Eh, en mayo hay un 16% adicional, en mayo se iría a 1.176. De 800... A 1.176. En mayo. Bien. Sí, ahora se iría a 1.034. La persona que consume 2.000 litros de agua mensuales por medidor. La persona que consume 7.000 litros mensuales se iría de 1.489 pesos a mayo a 2.147. El aumento es aproximadamente entre un 45 a un 50%. ¿Mm? Cristian, la... sí. sí, podemos seguir con, con la tablita. Si, si querés. querés. Pero digo, no, no, digo, el, el, una familia este, tipo, eh, tipo exactamente. ¿Cu ¿Cuánto más o menos este metros cúbicos se está consumiendo por mes? Bueno, vamos a decir, para una familia tipo, como ustedes, por ejemplo, eh, consume 10 metros cúbicos, uh -huh. 10.000 litros de agua mensuales por medidor. Eh, ¿Eso consumimos? No, nunca, para un miro, recibo, nunca miro la factura, nunca para miro la, la factura familia, la... Claro, lo que pasa es que nosotros una tenemos, tipo. yo tengo, eh, lo cuento, no, no tengo problema, consumimos el agua potable solamente en la cocina para tomar claro. y cocinar. Bueno, bueno, bueno, vamos a una Dime familia derecho. tipo. Claro. Una familia tipo en una casa eh, consume 10 metros cúbicos, mil litros, eso es lo que es el promedio para una familia tipo de cuatro personas aproximadamente. Esa familia hoy paga 2.000 pesos por mes Del servicio de agua potable Pasaría a pagar A partir de marzo 2.535 De 2.000 a 2.500 uh -huh. Y en eh, mayo 2.899 O sea, el aumento eh, Costo relativo Son 800 pesos aproximadamente De aumento Que va a tener esa familia eh, Por este tiempo Porque nosotros el aumento que planteamos en el Consejo fue un 50%, similar a las tasas municipales, claro. el cual fue analizado, discutido y aprobado por el Consejo, pero no era el aumento que nosotros necesitábamos. Nosotros estamos hablando de que nuestro aumento tenía que ser mayor, por las cuestiones que te venía diciendo, uh -huh. energía, inflación. Pero bueno lo dejamos para ir a negociar eh, más avanzado el año, o sea que vamos a ir allá por junio, julio, vamos a estar nuevamente en el Consejo solicitando seguramente una adecuación tarifaria un poquito más grande. Uh -huh. Cristian, bueno, mientras vamos charlando, eh, están haciendo obras también en la ciudad, ¿no? ¿O vos querías agregarle algo a esto, Moni? Eh, no, no, simplemente eh, voy a pasar a las obras porque hay una obra que llama mucho la atención, y que están todos eh, preguntando, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, hay un tanque eh, vamos lo a es a que la actualización con las imágenes, vamos a hacer, ¿te parece, claro, así que, que nos es va, es que va La actualización contando. de costos es imprescindible y hay que hacerlo eh, en función al, al proceso inflacionario que, que se está dando. Esto no hay, o sea, no hay vuelta atrás porque es un servicio esencial que tiene que llegar de la de la forma más segura a todos. Que se hace un esfuerzo enorme y que lo tenemos que lo, lo tenemos que ver desde ese lado la actualización se está en camino y vendrá una más adelante pero para poder brindar ese servicio y para poder dar esa actualización también que, que, que uno vea qué es lo que está sucediendo también son las obras las que acompañan uh -huh. si uno ve obras y ve la actualización resulta mucho más eh, fácil asumirla por así llamar igual, igual. bueno las obras que se hacen vienen en función, primero, a lo que ya tenés, a lo que ya está hecho en, en la ciudad, pero la ciudad se sigue ampliando y las obras que se hacen en función a esa ampliación también llevan un costo altísimo, sobre todo en esto, Cristian, todo está dolarizado. Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, bien lo decís vos, eh, la ciudad sigue creciendo, la ciudad ha crecido mucho en los últimos 15 años uh -huh. y siempre hemos tratado de acompañar todo ese crecimiento. A veces por ahí se dan algunas pausas en el crecimiento, pero por ahí también aparecen loteos importantes, como, como es este loteo de las 14 hectáreas. Aquí eh, la municipalidad hizo una obra importante. Eh, la empresa que eh, había ganado la licitación en ese momento era la empresa de Romano Construcciones. Nosotros trabajamos para Romano Construcciones y construimos la red de agua potable para el loteo de las 14 hectáreas. Disculpame Cristian, es lo que vamos a ver en imágenes. Claro. A ver Pauli, si podemos... Está el plano, sí, está en principio el plano. Que está de... sobre Calle San Juan, ahí donde vemos que hay un... Claro, se está colocando un... Sí, exactamente. O sea, en realidad la, el loteo está detrás del cementerio, eh, pero nosotros, eh, por una necesidad puntual de ampliar eh, la capacidad o la presión, que necesitamos para toda esa zona. Estamos instalando eh, detrás de la Empresa Provincial de la Energía. Al de, lado del COS. Al lado del la COS. Al lado COS. Ingreso del ingreso del COS. Tal cual. En esa Oncológico. zona. Sí, sí, exactamente. Estamos instalando una cisterna de 100 metros cúbicos eh, que va a elevar la presión de esa zona. Este y, es el plano, ¿no? El que tenemos sí. ahí, este exactamente. Es el ese es okay. el plano. Si te fijas, eh, todo lo que está en celeste es la, la red que se construyó. Y al lado del ingreso al COS, ahí es donde vamos a plantar la, la cisterna que va a permitir elevar la presión para mejorar la presión en toda esa zona de la ciudad. O sea, esto va a favorecer a, a Villa Autódromo, va a favorecer a Ciudad Verde, bueno, toda esa zona eh, y a lo que pueda venir después de crecimiento también, en, en toda esa zona, y puntualmente a ese loteo, obviamente, porque ese loteo cuando se empiece a poblar va, va a requerir de... de y la cisterna también la tenemos, Pauli, creo que por ahí había una foto... Por ahí, de ahí sí. Está, sí. hay una foto de la cisterna sí, también... Eh, esto es una obra importante para nosotros, además es el... Ahí la, está, ¿no? ¿Cuántos litros tiene eso, Cristian? Esa cisterna tiene 100.000 litros, bien. nosotros eh, lo que es para nosotros es la primer salida de la centralización. Porque si, la, uh -huh. si bien se, Es se, como le... que va a ser una pequeña eh, pequeña agua potable, digamos, un pequeño tan, como el que tenemos Exacto. aquí el hongo, pero más chico. Exactamente, el hongo... Hoy con el hongo, para que vos te des una idea, eh, nosotros con la presión del hongo llegamos hasta Clas eh, en la ruta, ¿te ubicás? Sí, claro. Sí. Hasta allá llegamos con la presión eh, del hongo. Lo que pasa es que la zona, la pendiente es hacia, hacia la ruta 34. Eh, pero claro, eh, no es lo mismo abastecer a, no. a un usuario que abastecer a... a varios. A todas estas manzanas que... pero presión, claro. Claro, exacto. Entonces, por eso tenemos que poner esta cisterna para elevar la presión que seguramente va a estar en marcha dentro de unos años, no, no ahora necesariamente. Si va a haber 4, 5, 10, 15, 20 casas, no va a haber problema en abastecerla con, con la infraestructura actual. Pero cuando empiece a poblarse... Eh, de, de sobremanera este loteo, ahí sí vamos a tener que poner en marcha toda esta infraestructura. Cristian, los recursos para, para esta obra eh, sacan eh, créditos, la cooperativa, eh, se, eh, digamos, a, agarran obras, porque por lo que tengo entendido estuvieron haciendo alguna obra de agua, creo que en Aldao, me parece, digo, con ese tipo de trabajo, ¿ustedes se pueden financiar esta, este tipo de obras? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? En este caso la obra fue totalmente cobrada. ¿Por qué te digo esto? Porque... Eh, era una obra muy grande uh -huh. con una necesidad muy puntual uh -huh. y normalmente nosotros eh, tenemos un cargo previsto en la, en la ley, la ley 11.220 que es la que nos, nos cobija y en ese cargo cobramos un cargo de incorporación o de infraestructura que nos permita hacer obras eh, para lo que es la producción o la distribución de agua. Entonces, por eso está incluido lo de la cisterna. Así que hemos cobrado toda la obra, así que esto lo pagó el gobierno municipal con plata que vino de la Nación. Eh, así que, bueno, eh, nosotros sí, aparte, hacemos obras, obviamente, como la obra de la red de Aldao, eh, que nos permite eh, ayudar al servicio principal del agua potable de la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Perfecto, Al, eh, algo más Moni, yo tengo un montón de preguntas pero, pero vamos a ir paso a paso como decíamos Taza Exacto, la, lo cierto es que la cooperativa de agua potable con, con estas ampliaciones que hace, ustedes son uno de los que mayores estadísticas de crecimiento de la ciudad deben tener, Cristian, ¿no? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, la ciudad creció por sobremanera no tengo en este momento el número eh, del, de los... ¿De cuánto creció? Consumidores, claro, para decirte, pero el crecimiento anual en, estos, en su momento venía en un 3%. En estos cinco, en últimos cinco años, por tomar una referencia, ¿cuántos loteos nuevos se hicieron entonces? Lo que pasa es que tenemos la pandemia, pero yo te puedo decir que del 2007, 2008, eh, a la fecha la ciudad ha crecido, yo te puedo, no, no me animo a decir un 50%, pero... Te, te digo que han crecido en muchos lotes eh, Y en, en muchos eh, Loteos, muchos desarrollos Inmobiliarios uh -huh. Después eh, aparecieron Muchas obras que la municipalidad exigía Y como que el, La proliferación De los desarrollos inmobiliarios Es como que se calmó un poquito eh, Y por ahí Aparecieron muchos edificios Iba a consultarte Sí, Aparecieron los edificios de departamentos O los desarrollos eh, ...internos, donde hay muchos departamentos o ese tipo de cosas... ...para la gente que se dedica a ese tema. Y ahí también es un tema, porque uh -huh. vos, donde vos tenías un, una, una casa, casa, hoy tenés 28 departamentos. ¿Sabes qué? entonces Justamente iba a preguntarte, porque uno hace, uno va viendo cómo se va dando... ...el crecimiento de la ciudad y me encuentro en muchos lugares... ¿Sí? Con que, bueno, tenés una fachada, tenés una casa común y corriente, pero detrás hay como tres, cuatro departamentos, y hasta en algunos casos me quedo corta, me parece, ¿no? Sí, eh, a ver, y nosotros pecamos a veces por no tener eh, la información, porque uh -huh. nosotros por ahí detectamos, pero muchas veces no lo detectás, y donde había uno, hoy hay cuatro, y por ahí esos cuatro, no, a lo mejor no te pusieron los medidores, ¿viste? Y es un tema, porque después cuando hay problemas, porque qué hace el desarrollador, construye, se termine y se va. Y después quedan los cuatro departamentos con un solo medidor. Y cuando hay alto consumo, uno de los departamentos, care. claro, vienen a quejarse a la cooperativa y digo, no, mira mirá, o sea, poné medidores en cada uno de los departamentos y después charlamos. Porque si no es muy difícil determinar claro. de quién es la culpa. Claro. Pero bueno... Son temas que fuimos ajustando y mejorando con el paso del tiempo, las ordenanzas, las cuestiones del, eh, legales, porque no es sencillo. Acá eh, cada cual cuida su negocio. Uh -huh. Cristian, te pregunto por el tema, ¿cómo están cómo están con la municipalidad? No quiero polemizar aquí en lo más mínimo, pero digo, muchas veces escuchamos la queja del vecino que dice, vino la municipalidad, repavimentó o hizo la falta, y después vinieron los de la cooperativa y rompieron porque había una pérdida en ese caño. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes no pueden ir al mismo ritmo que el municipio? ¿O, o, o qué está pasando, digo? Mirá, eh, nosotros hace del año 2013 que venimos eh, recambiando cañería por cuestiones municipales. Eh, en algunos casos coincidimos con la obra de la MUNI, en otros casos no. Entonces es muy difícil poder acompañar a la municipalidad. Eh, siempre fue la intención de esta cooperativa de, de acompañar, pero a veces no, a nosotros no nos dan los números, no nos da la, la economía como para poder acompañar. Entonces en algunos casos hacemos, en otros no hacemos, pero después hay que arreglar y lamentablemente tenemos que romper uh -huh. y ahí es donde el vecino se enoja. Eh, che, ¿Por qué no se ponen de acuerdo con la municipalidad? Y no es que no nos ponemos de acuerdo, sino que porque el diálogo existe, porque hay buena relación, pero es por una cuestión de economía. Nosotros eh, no, no tenemos los recursos para... Claro, para, para, para hacer un ejemplo práctico. Para, para ir al ritmo la, que van La municipalidad ellos. te dice, bueno, mira, vamos a intervenir calle este, San Juan, ponele, o Colón, que... Este, ustedes van a cambiar, y no, pero en este momento sí, lo deberíamos, pero en este momento no podemos entonces la municipalidad va y hace el, la repavimentación cual, de una, algo tal así cual, sería. tal cual, tal cual, tal claro. cual, claro, porque a ver eh, nosotros la política que optamos últimamente es eh, arreglar lo que nos duele ¿qué nos duele? y Barrio Moreno, ya que estamos acá, eh, nos duele entonces habíamos empezado a recambiar Cañería en Barrio Moreno eh, y bueno, fuimos hasta donde pudimos Con nuestra economía Ahora estamos juntando de nuevo Y la idea es seguir con Barrio Moreno Porque es uno de los barrios que más nos duele Por el tema de las pérdidas uh -huh. Así que vamos ¿Pudieron a seguir? por lo menos coordinar lo que es Calle Balbín Con, con el asfalto? con todo Calle este Balbín tenemos una parte nueva eh, Y la otra parte no Eh... No nos afecta tanto porque la calle Balvin es muy ancha, entonces nuestros caños están, están de un costado, uh -huh. así que no vamos a tener tantos problemas. Eh, no, me, no me acuerdo cómo queda el caño troncal que viene por Balvin, pero ahí no nos va a afectar tanto. Eh, pero bueno... Uh -huh. Ya viene un año político y, ¿Y sabemos muchos? que este año va a ser de obras por todos Continua. lados. Eh, eh, ya Y hablando de obras también, Cristian, eh, ¿afecta mucho todo este problema que tenemos con lo que es cloacas, por ejemplo, a ustedes? ¿Los afecta? Eh, ¿Interfiere Mirá, su trabajo? Eh, ¿Se les han dado muchos reclamos? El tema cloacas es un tema muy serio de la ciudad. Eh, este gobierno hizo algunas cosas... Eh, pero faltan muchas todavía por hacer. Y hay que tener mucho cuidado con las obras de croaca, eh, donde tocan, para que no toquen la cañería de agua. Eh, pero sí, a nosotros, donde hacen croacas, eh, nos afecta y tenemos uh -huh. que estar ahí a la expectativa de, de ver cómo solucionamos alguna posible rotura. Eh, que pueda ser la, la obra de la cloaca en sí mismo. Bueno, de hecho hubo un incidente hace un, unos años aquí en el barrio que este, sí, sí. tuvieron que hacer un recambio importante de cañería. Para ir finalizando, Cristian, ¿cómo está el tema Sancor? Porque, bueno, tenemos conocimiento que había en su momento, creo que lo hay todavía. Ustedes son proveedores de, prácticamente exclusivos de, de agua muy buena, hay una conexión directa de la cooperativa a Sancor, ¿sí?, de una deuda importante, justamente de Sancor Cool. Eh, bueno, sabemos que el Estado, a través del, del INAES, le ha uh -huh. dado eh, 1.200 millones de pesos que deberían ser destinados partes a pagarle a los proveedores. ¿Ustedes son proveedores de Sancor? ¿Hay deuda, no hay deuda? ¿Se le debe mucho? ¿Paga, no paga? ¿Cómo está el tema? A ver, eh, justamente por ese tema queríamos hacer una gestión para ver si podían ponerse al día porque... Eh, <risa> Si bien pagan, están pagando eh, todas las semanas recibimos un pago. Eh, en los últimos tres cuatro meses te puedo decir que vienen bien, vienen bien, pagando mes a mes. Que no son dos pesos, no, deben no, ser no, millones de pesos. No, por calcula. eso. Pero eh, hay una deuda equivalente a dos meses. A dos eh, meses de. Dos meses de consumo. Uh -huh. Uh -huh. No te quiero decir los millones porque por ahí... No, no importa, no importa, no importa. Son... son pero son millones, son o sea, con números, ya con sí. esto ya... Ya con esto pero tenemos números. Muchos, importantes. Claro, Número. que a nosotros en nuestra economía, eh, antes cuando no nos pagaban, nos había hecho daño y nos atrasó en las inversiones. Hoy están pagando en el mes, prácticamente se junta lo del mes. Pero... Bien del tres meses para atrás uh -huh. entonces, a ver, ¿qué quiero decir? hoy tenemos una deuda con eso, sí, entonces nosotros lo que queremos hacer ahora, por este ingreso que vos eh, comentaste del Linaes eh, es plantearle si nos, se pueden poner al día con la deuda porque para nosotros es fundamental, sobre todo para las inversiones que uno requiere y que muchas veces se atrasan no es lo mismo hacer una inversión en seis meses que hacerla en tres años entonces la idea es ver si podemos juntarnos o hacernos ese dinero para acelerar alguna algunos movimientos en la ciudad. Uh -huh. Bien, que, bueno, sí, que Sancor, es, cuando, es muy cuando... interesante, antes que cierre, muy interesante lo que estamos charlando con Cristian. ¿no? Llevamos casi media hora, me parece, ¿no? 20 minutos fácil. Sí, 20 minutos, media hora. Eh, lo cierto es que el tema Sancor eh, da, da, siempre, da siempre que hablar y es. Eh, y esa deuda que, que se viene pidiendo, bueno, había una resolución donde se decía quiénes se les iba a pagar y a qué proveedores iban a recibir ah, dinero. Así que ahora vamos, eh, ahora que, bueno, que lo trajiste a la mesa, le, le vamos a preguntar a, a Navarro a ver qué es lo que dice para que lo pase. La verdad es que entre una y otra cosa no lo, no lo rescatamos. Yo, si me permitís, quiero recalcar que hemos acompañado a Sancor en todo este proceso con un esfuerzo grandísimo de la cooperativa en todos estos años. Eh, ¿Por qué? Y porque es la ciudad, o sea, es la gente de la ciudad, es la misma gente son que, empleados. Nos, que nos paga. Aparte las son las cooperativas, sí. cooperativas y cooperativas, digo. Si es no. la misma gente que nos paga la boleta de agua, que claro, tra exacto. trabaja en la empresa. Entonces hemos hecho un esfuerzo terrible para acompañarlo. Eh, y estamos, estamos ahí el pie del cañón, así que bueno, yo creo que una empresa y, eso lo tiene que reconocer y pero, que me no imagino eso. que también en las buenas épocas de Sancor, acompañaban el crecimiento de la cooperativa de agua, o sea eh, venía todo de la sí, mano sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, era recíproco exactamente, eso no hay que, no hay que dejar de recalcar para ¿eh? nada, para nada Cristian, gracias por este rato que nos dedicaste, gracias por mantenernos actualizados, llevarle la tranquilidad a la gente que se trabaja a diario y con mucho esfuerzo se mantuvo el servicio de agua potable a pesar de la sequía por la que estamos transitando en, en el centro santafesino. Sí, la verdad que yo también quiero agradecer al personal que está siempre al pie del cañón. Eh, es muy difícil el, por ahí explicar, pero... Pero tratamos de dar el servicio, cuidamos los recursos, a veces nos demoramos un poquito más, un poquito menos, pero siempre estamos tratando de, de minimizar eh, las pérdidas o tratar de arreglarlas, tratar de estarle arriba el problema. Eh, no, es como pero... que tienen una guardia permanente también. Sí, tienen, tienen. Vos pasás 10 de la noche, a veces si hay una pérdida, están laburando, pasás 5 de sí, la sí. mañana, lo mismo. La política creo. es que si la pérdida es importante, Se arregla, hay que no, hay hora, no hay hora, hay que arreglarla. Ah. Si, si es chiquita, por ahí queda para el día siguiente. Pero si es importante, la idea es, es arreglarla, no, no, no dejarla como la dejan en otros lados, que por ahí están días enteros eh, perdiendo Nosotros, no, no, nuestra política es esa, o sea, y vamos a seguir en esa, porque el recurso hay, hay que cuidarlo y porque cuesta un montón. Cristian, ¿te imaginaste hace 13 años cuando ingresabas a la cooperativa que el crecimiento que, que iba a tener la ciudad? Eh, la verdad que te pone bien que la ciudad crezca. Eh, muchas veces los parámetros con los que crece... Eh, deberían ser un poquito más ordenados para, para que todos los que intervenimos en la infraestructura uh -huh. de la ciudad podamos de alguna forma organizarnos o acompañar bien ese crecimiento, pero eh, bueno. Eh, es lo que tocó, es lo que hay. La, la política es así, o sea un día vamos para un lado, otro día vamos para el otro, pero, pero bueno, mientras la ciudad crezca, eso está bueno, y, y bueno, vamos a tratar de hacer los esfuerzos para que... Nosotros estemos ahí acompañando y, y brindando el servicio. Gracias. Gracias a ustedes. ¿eh? Día por día. Día por día. Radio 93.7 FM. Acá estamos todos.